Bueno, vamos a empezar porque, porque es, es larga la presentación y, y vamos a ver si lo logro decir todo en, en 15 minutos. Bueno, pues vamos a, vamos a recordar cómo es la diseminación del cáncer. La diseminación del cáncer puede ser de varias formas. Una es hematógena, por extensión directa, eh, transelómica o linfática. Y ahora vamos a hablar de la, de la diseminación linfática y por qué es importante lo del ganglio centinela. Entonces, ¿se recuerdan de esto? Eh, el estado ganglionar es de las partes más importantes de, eh, para determinar el pronóstico de un cáncer. Pero, ¿qué ganglios tomamos nosotros para, para evaluar? ¿Vemos los ganglios paraórticos, los ganglios eh, pélvicos o los ganglios inguinales? Es decir, ahí se puede diseminar cualquier cáncer linfático. Para los que no se recuerdan, devuelvo un poquito de clic al video. Y espero que sí, se, sí estén escuchando esa, esa, esa, esa, esa voz. Eh, Terminal, es el maestro Coca. Es Ahí está inferior, explicando dónde está la aorta, la. Bueno, mejor lo dejo a él. Ilíaca primitiva, ilíaca externa, ilíaca interna o hipogástrica. ¿Ah? Y aquí la vena sería lo mismo. Bueno, un recuerdo para anatomía para los que pasaron con él y un. Un recuerdo para él. Pero la medicina va evolucionando, va cambiando. Entonces ahora yo aprendí a, a, a anatomía en cadáveres y ahora lo aprenden así. Eh, en, en una aula virtual que es diferente, pues vamos cambiando. Igual, como vengo aquí a la facultad y me, y me encuentro una facultad diferente a, la que, a, a donde yo cursé, también ese escudo va cambiando y todos vamos a cambiando y vamos evolucionando. Entonces nos preguntamos qué cambiar, qué hacer de cambio. Así como la facultad, como todos vamos cambiando, la medicina fue cambiando. Y a lo largo de la historia, pues, a principios del siglo pasado, lo que se trataba de terminar en cáncer era cómo hacer la cirugía correcta, qué tanto quitar, qué tan extenso hacer. Y así fue cambiando la cirugía a lo largo de los años. Eh, hasta que se fue mejorando la tecnología, por mucho tiempo se hizo cirugía abierta, cirugía vaginal, hasta que se desarrollaron nuevas técnicas, tanto de anestesia, de esterilización, mejores métodos de diagnóstico, eh, mejores medicamentos, y los instrumentos quirúrgicos fueron cambiando y nos fueron permitiendo mejorar la cirugía. Démosle clic acá. Y entonces, pues pasamos de aprender anatomía en un salón con coca a poder hacer estas cirugías. Entonces, esa es una linfadenectomía pélvica abierta, es quitar los ganglios, y ahí está la parte de los ganglios pélvicos. Por tiempo vamos a avanzar un poquito. Entonces, la cirugía eh, de cáncer fue, fue cambiando. Entonces, nos fuimos volviendo hacia lo mínimo invasivo. La mínima invasión es ya no hacer la, la, la, la incisión tan extensa, pero tenemos que ir cambiando, y te, siempre teniendo cuidado de esto, de la seguridad oncológica y de la supervivencia del paciente. Entonces, nosotros fuimos haciendo ese cambio en el Hospital General San Juan de Dios. Hicimos nuestra primera cirugía eh, oncológica laparoscópica en el 2013. Y aquí hay... Estoy yo, que soy UFM. Ahí está Pedro, Pedro Hernández, que también es de sus profesores, que es, que es egresado de Lamarro. Y está el doctor Papadopoulos, que por mucho tiempo fue uno de los mentores aquí de la Lamarro. Entonces, no esperemos a que todo sea perfecto para poder hacer las cosas. A veces, a veces con este ambiente podemos ser campeones. Y eso es, es lo que hay, que hay que hacer. Entonces, pasamos de esto, hacer estos, esa visión, hacer esta visión. Y... Podemos cambiar acá. Y entonces esta es una linfadenectomía. Es una linfadenectomía extraperitoneal. Entramos por atrás del, del, del, sin entrar al abdomen. Esa es la, la ilíaca común. Arriba está el uréter Y ese tejido que estamos disecando ahí es, son los ganglios son los ganglios para aórticos. Esto es, este no es otro lugar, mucha. Esto es San Juan de Dios. Eh, que eso se puede hacer acá en Guatemala. Entonces aquí tenemos la aorta, por allá se ve la mesentérica inferior. Eh, aquí tenemos los ganglios, la parte de los ganglios pélvicos. Y si ven, pues es una, es una disección bonita, quitamos, eh, disecamos, ahí está la ilíaca externa, eh, ahí está la interna, el nervio, todo lo que nos enseñó Coca, pero ya después ya lo podemos hacer de forma laparoscópica. Ahí está la ilíaca, la ilíaca común, ahí está la bifurcación de la de aorta, la la aorta, el uréter, y esa es una linfadenectomía. Para la gente que hace cáncer es bonito hacer una linfadenectomía, pero tiene esto: que tiene complicaciones. Entonces puede dar linfocele, mayor complicación de daños a nervios, lesiones vasculares, nerviosas, eh, disminución de la movilidad. Entonces aquí es donde entra la pregunta: ¿qué cuestionarnos? ¿Esto es correcto o no es correcto o lo podemos cambiar? Y esto pasó es cuando surge la evolución del ganglio centinela. Es necesario quitar todos los ganglios para, para dar el tratamiento del cáncer. Empezó en el 77 con cabañas en el memorial con cáncer de pene, después fue evolucionando a cáncer de mama, melanoma, eh, y en el 94, en la parte ginecológica, por el doctor Levenbach. Entonces, ¿qué es el concepto de ganglio centinela? Que el, el drenaje linfático del tumor, hacia los ganglios es ordenado. Entonces, si, si ha llegado al ganglio sentinela, eh, que es esta parte, eh, no hay, eh, si no hay cáncer acá, pues no ha llegado a los otros ganglios. Entonces, no es necesario quitarlos. Entonces, solo buscamos el primer ganglio de la cadena. OK. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada cáncer ginecológico. Vamos a empezar con cáncer de vulva. Inicialmente el tratamiento de cáncer de vulva era ultra radical. Yo ya no logré hacer de estas cirugías y espero que no hacerlas. Después fue cambiando hacia tres incisiones, pero vieron que a pesar de que eran tres incisiones, la linfadenectomía la seguía teniendo morbilidad, o sea, seguía te, eh, siendo eh, con complicaciones. Entonces surgieron los estudios. Surge estudio de cáncer de vulva temprano, evaluar recurrencia y supervivencia en este grupo de pacientes. Y ven que la recurrencia local solo haciendo ganglio centinela es muy bajita, es de 2.5% cuando es negativo y del 8%, pero ya es, ya es cuando es positivo. Y la supervivencia igual, eh, tenemos buena supervivencia solo haciendo ganglio centinela. Surgen otros estudios. Este, este, este estudio, pues bueno ya no, ya no se copió ayer, pero ayer me lo mandó el doctor Stra, ya salió el, el, el resultado hace dos días. Eh, donde se benefician con recibir radioterapia a las pacientes que tienen micrometástasis. Entonces, vemos que la morbilidad, pues sí es menos haciendo gangliocentinela que haciendo linfadenectomías inguinofemorales estadísticamente significativo bueno si les trae algún recuerdo de patito más esto de estadísticamente significativo pues les cuento que recibir estadísticas sí sirve para la vida y sí lo van a necesitar entonces pónganle atención eh, miramos cómo se hace eh. y así se hace el ganglio sentinel en cáncer de vulva este es un cáncer de vulva inyectamos tecnesio eh, a nivel del, del tumor ese tecnesio pues pues migra y migra hacia el ganglio centinela que es, que es el inguinal, utilizamos una, una gama sonda que es un aparato para, para ver la, la, la radioactividad, hacemos una incisión pequeñita a nivel de, de la ingle y localizamos el ganglio centinela. Entonces aquí lo, lo quitamos con una, eh, lo localizamos, vemos la, la radioactividad que tiene y resecamos solo el ganglio. Entonces de pasar de la, de la incisión en mariposa que vieron al principio que era extensa, pasamos a hacer incisiones mucho más pequeñas, resecamos el tumor con márgenes, con márgenes amplios y ese es el resultado. Mínima invasión, mismo, mismo resultado oncológico y es beneficio para la paciente. Hablemos un poquito de cáncer de, de cervix. Cáncer de cervix, lastimosamente, eh, es del, de los más frecuentes aquí en Guatemala, pero la mayoría los encontramos en etapas avanzadas. Entonces, a las únicas que le podemos hacer ganglios intinerales a las etapas tempranas. Ya en las, en las guías de 2021, pues sí ya, ya sale considerar hacer ganglio centinela a estas pacientes en etapas tempranas y ya no hacer las linfanectomías. ¿Y cómo vamos a localizar? Para localizar el ganglio, pues pueden, te, podemos tener varios métodos para hacer el mapeo, o sea, para identificarlo. Uno es colorante azul, podemos usar que, azul de metileno, azul patente eh, o azul de isosulfán. Otro es por medicina nuclear con tecnesio 99 y otro es con fluorescencia. La inyección usualmente se hace a nivel del cervix para que para que migre hacia el ganglio, y así es como se, se administra, démosle clic ahí al video, cómo se administra el, el, el, el colorante a nivel del cervix cuando hacemos un, un ganglio sentinela ginecológico. Entonces, aquí nosotros lo inyectamos a, a nivel de las de las tres horas, inyectamos un, un mililitro profundo y uno superficial, y otro a nivel de las de las nueve. Y entonces, comparando la, la, la, las diferentes técnicas que hay, pues sí es más fácil localizar el ganglio centinela cuando utilizamos eh, fluorescencia. Entonces, eh, pero ya con, con el tiempo realmente es, es, es indistinto. Ya con, con la experiencia podemos localizarlo igual. ¿Dónde lo vamos a localizar con mayor frecuencia? Es a nivel de los ganglios, de los ganglios pélvicos. Entonces, hay estudios también. Está el, el estudio Centicol, donde, donde compararon pacientes que se les hizo ganglio centinela versus las que se les hizo linfadenectomía completa y encontraron que la sensibilidad es del 92%, valor predictivo negativo del 98% y una detección del 97% de por lo menos un ganglio, con razón de falsos negativos del 8%. Vuelve aquí la estadística y vuelvo a recordar a Patito más: pongan atención en esas clases. Entonces, eh, otra de las, de, las, de las preguntas que surgen es eh, si hacer ganglio pues eh, en, la, en la supervivencia va a influir o no. Este estudio pues está corriendo, eh, vamos a tener los resultados probablemente en el 2026. Vemos la, eh, ya eh, para identificar micrometástasis, porque eso es importante en el, en el ganglio centinela. Y por esto es importante la ultraestadificación del ganglio. Entonces, cuando quitamos un ganglio sentinela, lo tenemos que ultraestadificar, porque eso nos ayuda a identificar metástasis más pequeñas. Así que, ¿qué es la ultraestadificación? Es cortar el ganglio en segmentos más, eh, más pequeñitos y hacer tinciones especiales para identificar metástasis que son de menos de, de 2 eh, milímetros. Y aquí vemos que nos sirve identificar estas metástasis porque cuando tenemos micrometástasis, eh, o macrometástasis, eso sí va a influir en la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Entonces pasamos de la medicina que es muy, no es precisa a la medicina de precisión. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de quitar todos los ganglios, ya logramos identificar cuál es el ganglio que, que necesitamos y dentro de ese ganglio lograr identificar esa metástasis que, que puede medir menos de 2 milímetros o menos de 0.2 milímetros cuando son las células aisladas entonces logramos hacer cirugía oncológica de precisión y eso tiene beneficio para las pacientes porque en lugar de hacer esto donde muchas tenían una linfadenectomía sin necesidad ahora hay unas que tienen ganglio centinela y ya no necesitan más tratamiento y tienen menos morbilidad siempre pongo a mi otra casa que es el Hospital General San Juan de Dios, y aquí estoy con el doctor Estrada, que les, que les acaba de hablar, y es donde hacemos eh, cosas también. Ahí existe un reporte de, de, de los casos que, llevamos, que hicimos en el San Juan, eso lo hicimos con el doctor Estrada y con la doctora Gede Andrade, que también es, es, es maestra de ustedes y egresada de la, de la universidad, y encontramos que a 60 meses, en 61 pacientes, la, la detección de ganglio centinela era del 85%, tuvimos una sensibilidad del 90%, y un valor predictivo negativo del 97%. Y así es como se hace un ganglio sentinela abierto. Entonces identificamos el, el, el, el conducto, si ven acá va el conducto, y va hacia el, hacia el ganglio sentinela. Y entonces ese, ese es el ganglio que debemos resecar. Ganglio sentinela del lado derecho. Y después identificamos el ganglio centinela del lado, del lado izquierdo. Démosle clic al otro. Y así como nos pasamos de la parte... ¿Regresemos? Ahí hay un video. Y así como nos pasamos de la parte abierta, nos pasamos a la parte laparoscópica, que también lo podemos hacer. Y esto es con azul. Este es de nuestros, de nuestros primeros videos de ganglio centinela, por eso la calidad de la imagen pues, pues no es tan buena. Pero si ven, hay que hacer la disección pues eh, tratando de, de que no sangre el, te, el tejido, identificar el conducto linfático. Aquí vemos que el, el, parametrio, el parametrio está en esta, esta área y vemos el conducto linfático que migra hacia acá. Y ahí va a estar el, el ganglio sentinela. Aquí lo vemos, lo vemos mejor. Y ese es el ganglio que resecamos y no hacemos la, la disección tan, tan extensa. Entonces pasamos a hacer de mínima invasión de cirugía laparoscópica a identificar ganglio sentinela por, por mínima invasión. Y ese es lo único que, que resecamos. Y pues la medicina va evolucionando y me gustó poner esa parte de la evolución. Esto somos, aquí estoy yo. Eh, y aquí está mi, mi, mi grupo, ¿verdad? Esa fue la, la maternidad, cuando usamos la maternidad de, de externos en el, en el 2000. Después ya nos fuimos volviendo internos. Y después fuimos evolucionando y logrando hacer cosas. ¿Por qué pongo esto? Porque de acá para acá pasaron 20 años. Entonces, las cosas no pasan de la noche a la mañana. Hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que, hay que hacer el cambio, pero eso no puede pasar de la noche a la mañana. Entonces, pasan, pasa tiempo, pero sí se puede hacer. Eh, aquí es, es nuestro primer caso de ganglio centinela con fluorescencia en el Hospital General San Juan de Dios. Y esto es lo que, de, de las partes que también hacemos, eh, la parte de, de, de entrenar más gente. Entonces, esa es la parte donde ustedes tienen que aprender el del amarro le enseña al otro del amarro. Si eres interno, le enseñas al externo. Eh, y aquí estoy con el doctor Estrada, que es egresado de la universidad y es eh, en, su, en su graduación de ginecólogo-oncólogo. Y orgullosamente, pues somos el único país que está en este, en este, en este programa, en la parte de, de, de Latinoamérica, teniendo entrenamiento y tenemos mentores de, de Brasil, Colombia y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos. Entonces apréndanse que el de amarro el interno le enseña al externo, el jefe le enseña al, al otro que viene, pero nos tratamos de apoyar y sacar. Y esa es la parte donde había a veces me da una lástima que, que ya no estén en nuestro hospital, porque es el hospital que tiene más gente egresada de amarro en su departamento. Y aquí están el doctor Molina, que es infertilidad, Pedro, que hace eh, la paroscopía, Leonardo, que hace uroginecología, Jede Andrade que hace la parte de, de, de, de obstetricia, y entonces es la parte donde logramos transmitir al resto de la gente. Cáncer de endometrio. ¿Qué hay de cáncer de endometrio? Este está un poquito más, eh, no hay, hay menos estudios también tal vez que en, que en cáncer de, de cervix. Y en cáncer de endometrio, pues la, la duda era, ¿hacer linfadenectomías o no? Hay dos estudios que son prospectivos, donde decía que no había eh, diferencia estadísticamente significativa entre hacer eh, linfadenectomías o no en supervivencia global o libre de enfermedad. Eh, entonces se dividían estas pacientes a quién hacerle linfadenectomías y a quién no. Usualmente las que se hacían linfadenectomías eran las de alto riesgo, las de riesgo intermedio, y las que no se hacían linfadenectomías eran las de riesgo bajo. Ese principio duró por muchos años, que son los criterios de, de mayo, por ejemplo, en, este, en esta publicación del 2016, todavía recomendaban que cuando es de bajo riesgo no hacer y cuando es de alto riesgo, pues considerar o hacerla. Entonces, pero nuestras pacientes con cáncer de endometrio usualmente son así, no son así. Ambas tienen cáncer de endometrio, pero la mayoría van a ser gorditas. Y eso agrega más complejidad a hacer las cirugías. Es diferente operar una paciente con un índice de masa corporal alto, que alguien que es flaquita. Entonces decimos, ¿es necesario hacer toda la linfadenectomía? ¿Sí o no? Y entonces aquí entra el término de ganglio centinela En estas pacientes nos podemos tardar menos tiempo, pueden sangrar menos y, y podemos encontrar el ganglio positivo haciendo ganglio centinela ¿Qué estudios hay? Está el Fires, que igual comparó ganglio centinela en las pacientes que se les hizo linfadenectomía eh, y después se les hizo la infanectomía pélvica y encontraron que la mayoría de los ganglios sentinel iban a estar en la región pélvica y algunos iban a estar en la parte para paraórtica. Eh, después evaluaron si era necesario hacerlo o era posible hacerlo en histologías de alto riesgo y encontraron que sí es posible hacerlos en histologías de alto riesgo con una buena sensibilidad y con razón de falsos, falsos positivos eh, baja. Entonces, sí se recomienda. Entonces, actualmente ya no se usan los criterios de Mayo, sino que se hacen ganglios centinela eh, Y vemos que con ganglio centinela pues, podemos identificar eh, más estadios avanzados. Y en, est en, en histologías de alto riesgo, pues, es, es igual que hacer linfanectomías sistemáticas. Igual cuando el cáncer de endometrio invade más del 50% del, del miometrio. Y aquí otra foto del recuerdo. Esta es mi promoción. Eh, estos son los que salimos de acá de, de, de, de la U y que al final pues vamos a diferentes ramas de la medicina eh, la mayoría son exitosos en lo, que, en lo que hacen y hay que recordar esto o sea, bueno, puse al doctor Herrera pongamos un poquito para los que no, no sí. lo lograron conocer este fue el día de dale dale en el ah, de la universidad para la graduación número uno del año 2005 porque ahora son tantos nuestros graduados que se necesitan hacer dos episodios no está lloviendo hay un poco de bruma lo cual hace ver a, al paisaje como si fuera a midsummer, a midsummer night dream y naturalmente pues como esta va a ser una de mis últimas me la voy a gozar mucho Gracias. Bueno, para los que no conocieron al doctor Herrera, o a los, los que lo conocieron, pues traer un recuerdo. ¿Y cómo fuimos evolucionando en fluorescencia? Empezamos a hacer fluorescencia en ganglio centinela en el 2017 y así hemos cambiado. Pongamos el video. Y entonces empezamos con, con equipo de fluorescencia donde era todo oscuro y ve veíamos solo el conducto, el conducto azul y logramos identificar el ganglio centinela el ganglio que era fluorescente y azul. A cambiar y fuimos cambiando la tecnología, después fuimos cambiando la tecnología a verde fluorescente, eh, donde ya identificábamos el ganglio fluorescente que es, que es verde, pero igual se oscurecía la, la, la visión y actualmente tenemos estos equipos donde ya no se oscurece la visión y podemos localizar el ganglio centinela con fluorescencia, que esto es mucho más fácil localizar y la disección pues es, es, es mucho menor, esa es la la fluorescencia, también tenemos la publicación con el doctor Estrada en, en la experiencia de fluorescencia que hacemos aquí en, en, en Guatemala. Aprovechen al doctor Estrada ya que lo tienen en la universidad porque, porque es importante en las publicaciones. Y eh, con un grupo internacional de gente de, de varios países, eh, nos incluimos 35 expertos de 16 países. Aquí está mi nombre, pero es, es, realmente es, es San Juan de Dios. Y desarrollamos una técnica o la, los pasos a seguir para hacer ganglio centinela. Y esos son los pasos a seguir para hacer ganglio centinela. Podemos poner el video. Entonces, ya para estandarizar cómo hacer ganglio centinela, pues está que hay que inyectar el, el medio a nivel de, del cérvix, explorar la, la, la cavidad pélvica eh, para, para buscar metástasis o focos de metástasis. Abrimos el retroperitoneo. Al abrir el retroperitoneo, vemos los vasos. Eh, ilíacos externos. Aquí identificamos el uréter y la hipogástrica. Si ven ahí por ahí se, ahí se mueve el uréter y la hipogástrica. Ese es el, el otro paso que hay que hacer. Hacemos el espacio paravesical e identificamos la arteria umbilical obliterada, que es esto. Entonces, para hacer un angio centinela se necesita hacer todos esos pasos y luego identificar la parte del parámetro y el conducto que es azul. Este es este es con azul, no es con no es con fluorescencia. Tratamos de disecar o ser gentiles en la disección. Y aquí ya tenemos el ganglio centinela y ya no hacemos la disección de los primeros videos que, le, que les presenté, sino que solo resecamos el ganglio. Ya me queda poquito tiempo. ¿Qué es lo que viene o okay, qué investigar? Pues cáncer de ovario, es la parte que hay que investigar. ¿Qué estudios hay? Pues todavía no hay estudios, todavía no es estándar ni nada. Entonces, esa es la parte hacia donde va ganglio centinela. Pero pues ya hacemos ganglio centinela en ovario también. Entonces este es un ganglio centinela en, en cáncer de ovario. Son dos tumores de ovario. Inyectamos el, el medio azul en, en el infundíbulo pélvico y después vemos la, la migración hacia la parte de, de, los, de los paraórticos. E incidimos en la parte de paraórticos. Ahí está la, la, la cava, la, la aorta. Tomamos el, el ganglio centinela para caval que está del lado derecho. Que es ese, o no, ese está, perdón, intercabo aórtico, que es ese, y después el otro que, que va a estar para, para aórtico. Entonces, esto es lo que viene, todavía no es un estándar, después le tenemos que hacer linfadenectomía, pero probablemente en unos años vamos a estar hablando de ganglio sentinela en cáncer de ovario. Creo que todos recordamos, bueno, exalumnos recordamos este momento, también me, me gustó, eh, quise ponerlo para, para un recuerdo aquí está nuestra doctora Ana Lucía con el doctor eh, Herrera, un momento pues alegre y, y pues en conclusión o, o, o lo que vamos es que la, la cirugía o todo va cambiando, vamos hacia mínima invasión, después de mínima invasión vamos hacia, hacia quitar menos, menos eh, eh, órganos o ser menos extensos, ¿por qué? porque la paciente vive más, la paciente con cáncer vive. Entonces hay que buscar siempre la, la calidad de vida, siempre preservando o viendo la, la supervivencia de estas pacientes y mejorando su recuperación, su calidad de vida, siempre cuidando la seguridad oncológica. Y en la seguridad oncológica vamos a tener estudios clínicos para determinar eso. Entonces, ganglio gangliosentinel es una opción para cáncer ginecológico. Para llevar a casa, pues llevar este escudo en la bata o en la camisa Lleva un peso alto. O sea, si lo llevan, no quiere decir que voy a ser el excelente. Hay que portarlo con orgullo y hay que, hay que llevarlo y ser los mejores. Y cuando implica ser los mejores, es desde que son externos. Entonces, cuando uno es externo, tiene que ser el mejor externo y tiene que ser el mejor que las otras universidades. Porque para pasar de aquí para acá, hay que recordar que lleva tiempo, esfuerzo. Pero si ustedes en ese tiempo y esfuerzo les gusta lo que hacen, Llegan a este punto y no hay que buscar la parte del dinero, sino que más la pasión por lo que están haciendo. Enséñele a los que van abajo. El interno le enseña al externo. El, el, el externo le apoya al que viene abajo en, en la área que no está en, en, en, en hospital. Y quisiera tenerlos en mi hospital, pero el jefe que es del amarro, es diferente el jefe que es del amarro, que te enseña cómo ser alguien del amarro ahí la medicina cambia pero los principios los valores lo que por la razón que se formó que instituyó el doctor herrera eso no cambia entonces eso hay que mantenerlo entonces esto va para autoridades de la universidad si el, el estudiante es malo tiene que irse de la universidad no tiene por qué salir de la de la francisco marroquín aquí salen los buenos los mejores entonces si pierde fuera ¿Por qué? Porque al final el prestigio de la universidad no está dado por sus aulas bonitas o por sus jardines bonitos, está dado por sus exalumnos. Esos son los que le dan el prestigio a la universidad. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Muy interesante y motivante para nosotros los estudiantes. Eh, tenemos una serie de preguntas que por tiempo pues solo vamos a abordar una, pero... Eh, muchas gracias por su presentación. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia el manejo de cáncer cuando el, cuando el cáncer mismo ya se encuentra más allá del ganglio centinela. Es cuando hay que, hay que dar el... El ganglio sentinela o la, el estado de los ganglios nos ayuda para determinar el tratamiento adyuvante, que es lo que viene después. Entonces dependiendo si un ganglio centinela está positivo o no, Podemos escoger si esta paciente necesita radioterapia o ya no necesita radioterapia, o necesita quimioterapia extra. Entonces, eh, cuando un glosentinar está positivo, quiere decir que ese cáncer ya tuvo la capacidad de irse a otro órgano. Entonces, necesitamos darle un poco más de tratamiento.